Pues muy buenas tardes, nos encontramos aquí con el maestro Jaime Castro Pineda, director del coro del Teatro del Bicentenario y asesor artístico también de los coros del Valle de Señora. Así es. Maestro, muy buenas tardes. Buenas. Sabemos que tienen un proyecto muy, muy interesante ahora que por la pandemia pues no podemos estar físicamente con los niños. Nos gustaría que nos hiciera a favor de platicarnos del proyecto. Claro que sí. Mira, cada año... Este, trabajamos aquí con la Fundación de Coros Valle Señora y montamos un curso de verano. El año pasado tuvimos a bien presentar una ópera de niños y para niños, hecha por, por todos los Coros Valle Señora, una selección de esos niños, e hicimos el pequeño desayunador de Benjamin Britten, la traduje al español y fue este, cantada en su totalidad, o sea, una puesta en escena, una ópera completa. Este año vamos a hacer lo mismo con otro título que va a permanecer sorpresa, pero eh, lo íbamos a hacer este año aquí con curso con Sobrano, lamentablemente por la situación y el tema que nos implica a nivel mundial, que es el, el COVID, este, vamos a hacer ahora un proyecto muy lindo que es eh, los directores le cantan a los coristas esta vez los maestros, todos los directores de los distintos coros de Valle de Señora recordemos que Valle de Señora es este, un, un apoyo, a una fundación que, que manda a diferentes maestros a diferentes comunidades a dar una hora de, de clase de canto a, a la semana a las escuelas este, primarias eh, rurales o con, con algunos problemas y de ahí hacen una selección de niños y se forma el coro, eh, distintos coros de Valle de Señora y de ahí hay otra todavía selección que son los coros de selección, que son los coros que participan en diferentes montajes y diferentes óperas y que montan un repertorio un poco más complejo, más, más este, complicado. Estos maestros son todos los que están trabajando en el coros Valle Señora, que, son, que tenemos ahorita ocho maestros. Entonces entre ellos hicimos un ensamble y vamos a estar cantando y vamos a estar explicando las canciones, explicándoles en términos musicales qué significa y también acercándolos de manera más eh, directa, más sencilla a lo que es la música y cómo está conformada la música coral. Somos este, ocho personas ahora y estamos divididos en cuatro voces, entonces las canciones van siempre a cuatro o cinco voces este, eh, por lo general. Ahora que se presenta toda esta situación de pandemia, bueno, por un lado es retomar el trabajo, que no se pierda con ellos, uh -huh. eh, pero por otro lado el hecho de acercarse a la música, eh, estamos estresados, estamos pues, nerviosos todos y esto es un gran aliciente, ¿no? Exactamente, ahorita que estamos como tú lo mencionabas, alejados un poco, hay que acercarnos de manera eh, virtual, de manera más sencilla, que es a través de la plataforma que todo el mundo conocemos, que es este, YouTube, por ejemplo, ahí vamos a estar subiendo los videos. Subiremos un video cada semana, de todo agosto, para que los niños vayan viendo los videos y vayan este, también teniendo esta espera. Ellos están en casa y están esperando también estar, eh, en, pues, no trabajando, pero sí acudiendo regularmente a sus, a sus clases de, de coro, de, de entrenamiento vocal. Y entonces esto es como una aliciente, es como un recordatorio de que aquí seguimos y que tenemos que seguir cantando. Recordar también que el arte y todas las cosas escénicas son de primera necesidad, son también este, cosas que necesitamos.